Topopoy di, Topo dice que Roche lo amenazó. Arizmendi Mañón, mejor conocido como DJ Topo, líder, publicó en su red social de Instagram una supuesta amenaza recibida contra él, parte intérprete de Música Urbana, Roche R.D. En la publicación dijo que no pu publicará el audio de la amenaza para no volverse viral y buscar seguidores. Y dijo que, lo, que los problemas entre los dos vienen de sustancias prohibidas que, reve que revelará... Que re revelarán muchas, muchas cosas, cosas en el de peluñe eh, este lío de, de que se ha ido lejos pues recordemos que topo eh, siempre acusa a rochi de, de, de que él no tiene visa porque rochi se maneja en, en el ámbito de la sustancia prohibida y ese tipo de cosas y entonces el Topopoy dice que, que por eso rochi no, no ha tenido la visa me lo dijo a mí en, en, en una entrevista que yo le hice eh, entonces, yo creo que eh, eh, ya me imagino que Rochi se ha, se ha alterado, porque imagínate, de, de este tipo de acusaciones de parte de Topopoy. Y Topopoy lo va a seguir atacando porque Topopoy no tiene pelo en la lengua. Y él se lo dice. Eh? Ahora, no sé si es un montaje o, o como yo creo que no es un montaje, porque Topopoy es un tipo como muy real, tú sabes, uh -huh. y, y se expresa de cosas cosas reales de, de realidad y ese tipo de cosas. Y no creo que sea un montaje pero duran un buen, un buen rato hablando ahí eso eso hay que tener cuidado porque esos chimes son ficticios a veces y amenazan Sí, raras. sí, eso Porque eso. si te amenazan y una vez a correr para que vamos para la fiscalía. Eso es. Por para eso para es justicia, yo no creo nada porque es que todo para, para la las justicia. redes. Todo para las redes, no. Eso es y si es para las redes, usted tiene que etiquetar al Ministerio Público, ¿verdad? Al Ministerio Público. DSD, Santo Domingo. Porque sí, sí, porque claro. el, recordemos que en una ocasión Topopoy fue también tiroteado, su vehículo, pero él fue y puso querella y de todo. Sí. Dejé de seguir a Topopoy, dejé de seguir a Santiago Matías en toda su cuenta. ¿Tú entiendes? Porque es que yo no puedo perder mi tiempo, eso es mi pensar, eso es propio mío. Jugando con la tío, yo no puedo perder mi tiempo yo viendo cosas ficticias porque ve ¿qué pasó con el caso Bugatti? No, para... no, Mareo, no, ya, ya no se habla de eso. No, para... Lo tapan ya, ya. con Tolentino. Sí. Llaman a gente que están amenazados a muerte, supuestamente de que haya más normal, que eso pasó ahí. ¿Y, ¿Y cómo es esto? Llamame? Sí, sí, en todas las redes sociales se está saliendo de control, realmente. Sí. Ellos se están saliendo de control realmente con este tipo de chisme, ficticio que ya la gente no le está creyendo. Eh, recordemos lo que hizo Santiago con, con Vivi de Voz y lo del Alfa. Y, y lo tapó con Y, no, y tío, nos ¿no? dimos cuenta que fue un montaje. Lamentablemente nos dimos cuenta y nosotros aquí especulando y la gente pensando y al final... Se dio lo que nosotros pronosticamos, que ellos se iban a sentar, iban a hablar, y que se perdonan y ese tipo de cosas, porque eso lo dijimos nosotros un par de días antes. Y ellos estaban, dijeron una llamada, dije que no se llevan nada. Y el carro del Alfa nunca, nunca, <ríe> nunca apareció sí, una digo, carta de, de, de, del gobernador de Miami, que sí yo qué, ni una cosa. No se vio la cintica amarilla. No que se yo, vio la nada. cintica amarilla. No se sabe qué ha pasado con el carro del Alfa. ¿Cuánto ha gastado el Alfa? Yo le dije. Yo le dije. Es un montaje. El Alfa está acostumbrado a quemar carros. <risa> claro, eso es sea, así. Para videos. Entonces podría ser también un montaje esto de Rochi con. Sí, también con puede Popo. ser montaje. También. Yo creo que Rochi no le va a el respeto a topo Point porque aquí una de las primeras televisiones de Rochi fue en el canal de Topo Point que y, le dio la oportunidad. este tipo con estos cabellos? se lo hizo una ¿no? vez. Son al qué? 100. El de los códigos. Son al 100. Él es el de los códigos. ay ay Un anciano, como es sí, Un como viejo, el... viejo, un viejo, y canta. Sí, pero no tiene, tiene regado como... los ay, códigos, los cabellos. Tiene como 200. Sí, que, que tiene todos los códigos registrados, que demanda cualquiera. Si tú usas eso, son al 100, te demanda a él de una vez. Pues eh, no tienes sí, todos los registrados, todos los códigos. Alta gama, él vive de eso, de, de tumbar los tigres de bajo mundo, digo, con los códigos. Y, y el otro que la gorre los Yankees no la quita. <risa> Papi, ¿cuánto lo has visto ahí? Tú? Kirikuru. No, canta bien, Kirikuru. Canta, bien. canta eh, duro, duro, sí, duro, sí. Duro, eh. Pero la gorre los Yankees, que que Se Mucho Rochi cantando la misma vaina, pero canta bien. Sí. sí. ¿Eh? Sí. No es que ellos son yanquitas de por vida y eh. no se quitan una gorra de los yanquis. Pero no, verdad, verdad, <risa> verdad, verdad. Ay, pero no, no Kiriko está a bien, está el chamaquito está bien, está bien? No, sí. se parece mucho a Roche pero está bien. pero canta bien. ¿Qué lo que Guau, guau? Sí, <risa> Y esa <risa> cara que puso ahí. Popo, que tiene bueno, cara de ahí está es bonito. Ahí tiene cara de brujo. Sí, ahí está es un papi. Cuando él saca esos peloteros eh, que son grandes ligas. <risa> son dos <risa> sí. pero guardo calle yo quisiera que estuve a guardo calle guardo calle es así, guardo calle no se ve flaco, flaco con guito se lo está llevando ya. <risa> <risa> Tan oye, oye, mira, mira no, no, mira ellos, ellos <risa> hay parte del equipo de Rochi que son muy humanos son eh, tipos que lo que quieren es crecer hay parte, no todo pues porque yo he tenido la, la, la o sea, el privilegio de presentar a Rochi eh, eh, aquí cuando él vino, cuando estaba en, en su país que salió, pero no hay inseguridad. No hay inseguridad. El no. <risa> hey, DJ, hey, hey, hey, DJ muchachos, eso no si, el que se dice mucha grama. Eso no, no, no, no deja en. No, sí, no, es, que es, anda ahí. Todo eh, todo sí, que eso lo lleva. La quina, ya. Vámonos, muchacho, una fiesta, ahora. Ah, claro, no. Sí, en cuanto a eso, Roche ha apoyado mucho a los frailes. Porque siempre están ahí, le da de comer a todos los chamaquitos. Eso hay que destacarlo, que él, él, él nunca ha salido de ahí, pero tiene que salir de ahí. Sí. No, pues, tiene que darle un esto ya, eso tiene que quede con El guagua debería de mudarse a los piantines, allá allá de la capital o el naco. No naco. No, no mudarse, porque tú te puedes mudar al naco y si, y, y si tu mente sigue siendo... El barrio te va a quedar en el barrio, no Así es que es. porque mira el otro muchacho que anda con él también, que es el monocoblan, monocoblan ¿sabe? que son amigos de que no era nadie, pero no tienen una libra arriba. Eso es lo que estamos no, hablando. No, ¿no que son es, de... Ese mismo tipo es el que recibe los pagos y todo. Tú ves que ella, ella, ella ha delegado funciones, exacto. Que eso es lo bueno de, de, de esos raperos, pero es pff, Roche el pobre. No sé qué vamos a hacer. Está ready. Sondeo, no, no, no, no, no el sondeo, sondeo no, no va. El sondeo no va. Vale. Lo dejamos para mañana. Sí, porque es con pizza que hay que poner ese sondeo. Sí, junto con ¿Tú? el cine. ay mañana. Ay, dale la bien las pampas en el cine. Señores,